Te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, te mamen, ¡Secuen! ¡Secuen! ¡Secuen! a Se engañan. Observen lo que le sucedió a Lilla y Amato. ¡Listos! ¡Cerdos fuera! ¡Cuidado! ¡Te quedaste sin vida bombas! ¡Listo! ¡Vida a fuego! ¡Sacaron de curso nuestros disparos! ¡Imposible! ¡No tornada! ¡Muévete, Lee, rápido! ¡Ah! ¡La pimienta! ¡A fuego! ¡Eso es! ¿No somos fantásticos? ¡Vaya buen trabajo! Nos dieron una lección, muchachos! ¡Estoy tan orgullosa de ti. Liz. Por lo que parece, creerían que Lee ha cambiado de bando. ¿Oh? Pero estarían tan equivocados que da miedo. Anju, Wen y Lee tenían un plan para robar el Viraman de Terry. Querían asegurarse de derrotar a Terry en su próxima vida batalla. ¡Oh! Oye, ¿a dónde vas? ¿Qué? ¿Lo encontraste? Sí, han sucedido muchas cosas y ni siquiera hemos comenzado. Aún me estoy preparando. Pero ¿por qué lo de nosotros y pueden verlo ustedes mismos? ¡Así que prepárense! ¡Listos para una emocionante cabalgata! Para eso están los amigos. Lástima lo de tu vida, man, Terry. ¡Vamos! ¡Anímate! Ay, ¿Cómo podría? Mm -hmm. Todavía está roto. ¡Oh, rayos! Estoy tan furioso con quien te haya hecho esto. Sé que fueron los chicos de la Alianza de las Sombras. Quizás pueda repararlo. ¿Con cinta adhesiva? No sé si eso vaya a funcionar. ¿Te has arreglado algo con cinta adhesiva? Sí, pero era de papel. Mm. Mm. ¡Listo! Ahora al menos podré entrar a esa vida batalla. No vas a durar mucho con Win Ninja pegado con cinta. ¿Por qué no usas a Cobalt Blade? Al menos tendrías alguna oportunidad de ganar. ¡Aún oh, no! ¿Podría prestarte a mi Genio Breaker? No pueden. Esos Vidamans están registrados a sus nombres, ¿recuerdan? Va contra las reglas usar el Vidaman de otra persona en una vida batalla. ¡Lo dite! Eso no es justo. Lo siento, Win Ninja. ¿Ah? Nunca debí dejarte solo. Es por mi culpa que estás todo roto. Eso no es verdad. Sí. Fanáticos, prepárense para sentarse al borde de sus asientos porque vamos a comenzar. Competidores Lee, Terry, prepárense para vida batallar. Bueno, ya estamos aquí. Espera un minuto. ¿Ah? Oye, Armada, ¿todavía tenemos esas piezas de vida man de repuesto en su casa? Sí. ¿Por qué? Porque esa armadura podría salvar a Terry? ¿Ah? El límite de tiempo para la primera vuelta es 60 segundos. Si puedes aguantar ese tiempo con tu vidaman roto, vendrá el intervalo, ¿no? Por supuesto. Si traes la armadura, podremos reparar a Win Ninja. Genial, pero... No te preocupes, Terry. Uh -uh. Te prometo que regresaré a tiempo. Solo asegúrate de llegar al final de la primera vuelta. Lo intentaré. Confía en mí. Ajá. Uh -huh. El servicio de entregas Yamato está a cargo Gracias, te debo una O dos, o cien Solo haz tu parte y yo haré la mía Ahora despeje en el camino, tengo que hacer una entrega ¡Ah! Date prisa Yamato, cuento contigo <risa> Yamato, no debiste hacer esa promesa Porque me aseguraré de que no cumplas de ser la vida batalla más emocionante en años. ¡Qué choque de titanes! ¡Ni contra Terry Max Scotty! ¡No sé qué estás tramando, Armando! ¿Qué es esto? Parece que el Wing Ninja de Terry está dañado. ¿Se habrá roto en otra vida batalla o alguien lo habrá saboteado para que Terry no tenga oportunidad de Miren ganar? Esa cosa aplastada es un montón de basura. Tú siempre tan negativo. ¡Qué mala suerte! Mira. Terry intentó repararlo con cinta adhesiva. No tienes de qué preocuparte. Oye, Yamato no está aquí. ¿Ah? Él no suele llegar tarde. Te apuesto a que está tramando algo. Lo está, pero ya está siendo controlado. Ah. Yamato le prometió a Terry que traería piezas de repuesto para reparar a Gwyn Ninja. Un gesto noble, aunque inútil. ¿Inútil por qué? Porque nunca las traerá. Gracias a la ingeniosa trampa que le he preparado. ¿Una trampa? Lee, uno de los beneficios de estar en la Alianza de las Sombras es el poder de personas como yo. Todo lo que debes hacer es ganar. ¿Pero vale la pena ganar de esta manera? Listos, yo estoy listo y sé que ustedes también. El juego es invasión Vida man. El primero en hacer que el pop pase la línea de escudos de su oponente gana. Solo tenemos que resistir hasta el intervalo. Sé que puedes hacerlo, Win Ninja. Esto será pan comido. No necesito hacer trampa para derrotar a un Vida man roto. Vida jugadores preparados. Batalla de golpe avado! directo. Con una salida furiosa ¡Oh! Terry está en problemas Ese viral dañado no tiene potencia Para lanzar el foco hacia atrás ¿Habrá finalizado este combate? Terry lo logró, pero a duras penas Las cosas no lucen bien Tienes razón, si no podemos reparar pronto A buen ninja, Terry no podrá esquivar Los ataques de Lee por mucho tiempo Vamos llamado, ¿dónde está? ¿Dónde están estas piezas? ¿Dónde? ¿Qué hizo Terry? ¿Me las escondió? ¡Son los calzoncillos! ¿Ah? ¡Las piezas! ¡Sabía que era fantástico! ¡Resiste Terry! ¡Estaré allí antes de que te des cuenta! Gracias por las piezas, enanito ¡Espera! ¿Quién te crees que eres? ¿Yo? No. Soy el que se va a llevar estas. ¡Un momento! ¡Regresa aquí! ¡Detente! <risa> ¡Tú no entiendes! ¡Esas piezas que tomaste son muy importantes! ¡Por favor, devuélvelas! Comprendo su importancia. Es por eso que las tomé. <risa> ¿Ah, no? Así que estás con la alianza de las sombras. Bueno, no voy a dejar que impidas la victoria de mi amigo. No creo que tengas alternativa. ¿Ah, sí? ¡Te equivocas! ¡Tómalas! ¡Muchas gracias! Uh, oh, oh. ¡Fue un placer hacer negocios contigo! ¡No eres nada gracioso! Ay, ¡Devuélvemelas! ¿Las quieres de vuelta? ¡Correcto! ¡Vamos! ¡Gracias nuevamente! Rítanse, ¡Jamás podrán escapar! ¡Tú tampoco! No. ¡Oh! oh. ¡Bonitos perros! ¡Sean buenos! Ay. Ay, ¡Yo voy a recuperarla! Ay. Ay. ¡Será difícil! ¡Esta es una cacería Ay. con perros, muchachos! ¡Oh, sí! ¡No oh, vamos! ¿Cuántos de ustedes hay? Ah, de los que puedes contar, somos agentes entrenados por la Alianza de las Sombras. Somos los sabuesos del caos. Más bien el mal aliento del caos. Ah. Y No son más que perritos falderos. Ah. Ah. No te burles de los abuesos del caos. Después de todo, te vencimos, ¿no es así? Y esperamos hacerlo nuevamente. ¡Oigan, esto aún no ha terminado! Todavía falta mucho. La primera ronda No sé cómo Pero Terry se las arregló Para resistir los arrolladores ataques de Lee Y sobrevivir a la primera vuelta Pero ha sido un gran esfuerzo Para decirlo claramente Terry es un vida jugador cansado mm. Al menos Terry llegó al intervalo ¿Ah? oh, Pero sin armadura Esta batalla está perdida mm. Date prisa Yamato Date prisa ¿Esperando la ayuda de Yamato? ¿Ah? No deberías hacerlo. Qué patético de tu parte confiar en las promesas de tus amigos. Más tarde o temprano, cada uno de ellos te decepcionará. ¿Cómo sabes eso? ¿Intentaron detenerlo? Hmm, Puede ser. Sabían que ganaría, así que hicieron trampa. Como sea. ¿Por qué no facilitas esto? Admites que no puedes ganar y denuncias. Una palabra. ¡No! Bueno... Aún confío en mi amigo. Y cuando Yamato regrese, veremos quién derrota a quién. Hmm. Huh. Estás acabado. ¡Despierta, Berta! ¡Estamos de vuelta con la acción de la segunda vuelta! ¿Crees ser fuerte? Ya veremos qué tan fuerte eres después de que termine de sacarte de esta vida batalla. ¡Vamos, Yamato! ¡Esto se está poniendo muy fastidioso! ¡Regrese! Ah, rayos, estoy cansado como un perro Este chico no se rinde ¿Dónde estabas? ¿En el hidrante? Gracias ¿Con que te metiste en la caseta, ¿eh? Soy fantástico y gracioso Eso es, ven directamente a mi madriguera Ahora te atrapé <risa> Perro malo, te vas a la perrera ¿Oh? ¿Oh? ¡Esto no es justo! Pidaman, pidaman. ¡Esto no es justo! ¿Cuántos de estos perros hay? ¿Cómo voy a encontrar esa pieza de repuesto? Cualquiera de estos perros podría tener la bolsa. ¿Ese? No. Quizás ese. No. ¿Qué hay de...? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la bolsa de piezas de repuesto? Vamos, puedes hacerlo, Yamato. Ellos no saben que fue criado por gatos salvajes. Y puedo usar mis sentidos gatunos para olfatear esas piezas de repuesto. No, está bien. Hasta ahora nada. Excepto un montón de patas malolientes. ¡Te atrapé! ¡Ahora dame esa bolsa! ¡Ah, es bueno! ¡Vamos, muchacho, ¡Dale un descanso al perro mal! ¡Cielos! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Ah, ¡Oh, no! ¡Va a salir por la ventana! ¡Aquí estoy! ¿Sabes? ¡A una altura de cuatro pisos! Chicos, si no puedes flotar como mariposa, cae como ladrillo! ¡Ay! ¡Ahora solo tengo que caer de pie! ¡Terry está en problemas nuevamente! ¡Ah! ¡Falta muy poco, Coco! ¡Y ese es el fin de la vuelta! ¡Vaya! ¡Ese Queen Ninja está resistiendo mucho! ¡Pero cuánto más podrá sobrevivir bajo los inflacantes ataques de Lee! Uh -huh.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 ¿Listo para rendirte? Tu vida, man, está tan estropeado que ni siquiera puedes disparar. Así que tienes que rendirte. ¡Ah, por favor! ¡Tiene que ser una broma! ¿Me estás escuchando? ¡No tienes otra opción más que renunciar! Ah, no lo lograrás. Yamato no va a regresar aquí. No puedes esperar que tus amigos peleen tus combates. ¡Ya perdiste, Terry! ¡Acéptalo! ¿Ah? ¿Será posible? Es decir, ¿es realmente...? Está bien. Entonces prepárate para perder. ¡Ah, ¡Ya mato! ¿Ah? Oh. Oigan, no es justo. ¡Ya era hora! ¡Hola! ¿Entonces lo logré? Sí, pero hablaremos después. ¿Tienes las piezas de la armadura? Por supuesto. Aquí están las piezas. Aquí mismo. ¡Eres lo máximo! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo! ¡Tu mesada acaba de aumentar! ¡Increíble! ¡Qué Se estarán preguntando por la caída. Retrocedamos a ver. Lo siento, pero tengo que irme. Mis amigos cuentan conmigo. Hmm. Yamato, me debes una. Entonces, eso fue lo que sucedió. Ahora estamos al tanto. ¡Correcto! ¡Regresemos a la acción! ¡Aquí tienes, Terry! Toma si gana! Gracias, Yamato. Con esta armadura, Lee no solo perderá, sino que también recibirá una lección que no olvidará. Resistir la emoción, los cambios, los giros Y estamos a punto de empezar otra vuelta Que prácticamente garantiza tener más emoción ¡Preparados, listos! ¡Vida a fuego! ¡Sí! No pierdas la calma, Lee Tu entrenamiento es mejor, todavía puedes ganar ¡Vida a fuego! ¿Crees que puedes ganar solo porque tienes algunos amigos de tu lado? No permitiré que esto suceda Crystal Fire! ¡Terry, haz algo! Mm. ¡Pásame la mayonesa, Martin! ¡Terry repelió el poke de batalla otra vez! Oh. Oh, ¡Imposible! ¿Cómo pueden trabajar todos esos lanzamientos sobre el poke de ese modo? ¿Pera? ¡Terry podría ganar! ¡Así es! Trabajando juntos es igual que Yamato y yo Lo que significa que te enfrentas a mí y a mis amigos ¡Aquí te va algo especial de parte de todos nosotros! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sé que puedo! ¡Furia alada! ¡Ah! ¡Terry sigue asombrando! ¿Cómo puede detenerle una jugada tan potente? No puedo ¿Cómo es que eso... No me rendiré. Imposible. ¡Oh! gana! ¡Increíble! Nunca había visto una recuperación como esta. <risa> Esperen, ¿qué pasó aquí? Lee perdió. Mm. <risa> Eso fue increíble, es grandísimo. Gracias grandioso tenerte todo conmigo. lo que hice. ¡Buen <risa> trabajo! Ay. ¡Ya es suficiente! ¡Siento el amor! ¡Claro que lo sientes! Todo el mundo adora los abrazos. Sí. ¿Y dónde están mis abrazos? Mis cuerdas fueron las mejores. Oh, Lee está tan triste. Pobre chico. ¡Buen trabajo! Ahora quedamos como perdedores frente a todo el mundo ¿Y eso es novedad? Ah Ustedes dos los subestimaron, no solo juegan bien, sino que además su amistad les da fuerzas Además de creer en sí mismos, también creen el uno en el otro ah, ¡Tú no sabes nada! La amistad... es fuerza ah. uh -huh. ah. oh. ¡No te asustes! Eres amigo de Yamato, ¿quieres un empleo? ¿Dónde están? Pues aquí están, señor. Aquí está la sal. Picante dulce de lo que te quema los hechos. Aquí está la pimienta, el tenedor, cuchillo, cuchara, Para palito chino. ¡Mi Mi misión es ayudarla a servir pescado y emparedados y cosas. ¡Genial! ¡Oh! ¡Buen apetito! Aquí tienes un pequeño agradecimiento por tu trabajo. Vaya, nadie había sido tan amable conmigo antes. ¡Delicioso! Me alegra mucho que te guste. Es lo menos que puedo hacer por un gran trabajador. ¿Mm? Es increíble lo mucho que hice con la ayuda de un amigo como tú. ¿Entonces en serio quiso decir eso? ¿Dijo que yo era su amigo? Por supuesto, eres un chico muy bueno, Lee. ¿Eso cree? Pero debo admitir que he hecho algunas cosas malas. <risa> ¿Tú? Vamos. Mm. ¿Qué te sucedió, Lee? <risa> Esos son unos chicos muy felices y merecen serlo después de la victoria que obtuvieron. Eso demuestra que los ganadores nunca hacen trampa y los tramposos jamás ganan. Apuesto que Lee desearía no haber aprendido esa lección hoy. ¡Y esa es toda la historia! Mega はろが減ったのばとる